Hola gente de YouTube como están, soy yo, soy Ultimate y estamos aquí en un nuevo video para este canal Nuevo video de reacción Puedo em, entrar al canal no de Lady Fox o FD como se llama ahora Que igual bueno, iba a reaccionar a las siguientes partes de Goku no o Cadeno, como sea no que, que hace rato, que hace meses que lo dejé sé empezaba a volver a reaccionar a algunas partes de eso Pero me conté un título que me llamó poderosamente la atención Este que dice acá, La Novia Rentada no sé qué, la renta, una casa, un alquiler, que carajo no entiendo. Yo no sé, yo no he visto este anime, no tengo ni idea, pero ahora vamos a ver algo distinto, a ver cómo se ha a otra cosa que no conozco. <risa> no conozco nada, no, no he visto, no tengo ni idea de qué se trata. Así que vamos a ver. bueno, la parte 10 era más nuevo que subió, ¿no? Y bueno, pero me llamó la atención también a mi historia, no sé, pero. Y bueno, veamos a ver qué, qué sé. bueno, después reaccionaré a la parte 1 o parte 2, ¿no? Eh, así en orden, ¿no? Pero bueno, hasta se vamos desordenado, ¿no? <ríe> Así que bueno, dura 13 minutos, así que esto va a estar largo, así que vamos a ver el video, ahora ¿no? Y a ver qué. Aquí... Quiero preguntarte algo. Eh, eh, ¿Qué ah, cosa? Okay. ¿De verdad quieres estar conmigo? Ah, ok, eh, eh, fue mala ¿sí? idea empezar así. Quiero estar contigo. Quiero formalizar contigo Y algún día Quiero casarme contigo Después de declararme Pensé que la chorizo me iba a funar en ese momento Pero no, al chorizo? contrario Pasó lo que nunca creí que iba a pasar ¿Qué más? Chizuru ya no era mi novia de renta Ahora era mi novia de verdad Al final sin nada ¿no? <risa> no, okay. Ay, ¿qué es esto? ¿Te atacan? ¿Te atacan, chiquito? ¡Ah! Hola, chorecito, <risa> mi amor ¿Vamos al cine esta tarde o qué onda? ¿Qué? ¿Que ya tiene compromiso con una amiga? Chale, me voy a quedar solo otra vez Bueno, vale. igual tengo a Manuelita Para la noche de soledad Hmm. Qué raro, no me dijo que iba a estar ocupada hoy. ¿Quién será esa disque amiga? <risa> Se la creyó, me iré de jerga esta noche. Línea equivocada, era juerga, no jerga. <risa> Chale, no me ha caído el depósito de la beca, creo que voy a comer marucha en otra vez. Rápido. <risa> <¿Ale, pobre? risa> ¿Ah? ¿Pero si es mi choricito? ¿Qué está haciendo? ¡Qué conciencia! <risa> Esperen, esperen ¿Quién es ese tipo y por qué está con él? ¿No se supone que iba a estar con una amiga? ¿Qué está pasando, doctor García? Te ves tan <ríe> y hermosa Como el sol que brilla cada mañana Ay, ni tanto Todavía traigo las lagañas de la mañana Pero muchas gracias por el cumplido ta ta Tal vez esté en una cita Aunque se supone que hoy es su día de descanso Y además de eso estaría <ríe> con su amiga Cosa que es mentira Porque está con ese tipo Esperen, ¿no será caso que... Mi amada Chizuru... ¿Me sí. está poniendo el cuerno? Bueno, vamos a ese lugar que te prometí que te llevaría cuando nos viéramos. Ajá. No entiendo. ¿A qué lugar se supone que la llevaría sola? Esto es muy sospechoso. ¿Trajiste los globos? Obviamente. ¿Qué me crees, un novato? <risa> ¿De qué globos están hablando? ¡Ay, me viene un déjà vu! Y mírenla ahí nomás, tocando cositas esponjositas que no es mi pancita Seguramente está pensando algo como... El tonto de ya de seguro se quedó jugando en su PC gamer, pobre ingenuo ¡Ajá! Sí te quería agarrar, puerca Viniste al cine con ese tipo y conmigo no quisiste venir Oye, ¿y si vemos la película de Spider-Man? La verdad soy bien fan de Marvel ah. Ay, claro. Ahora like lo que tú quieras ver, nena. Yo pago las entradas y tú compras las palomitas. ¡Ahí sí! Tú pagas las palomitas, ¡ahí sí! ¡Ja! ¡Pinche bato labioso! Se supone que esa peli es la que vería yo con la choricito. Si hubiera sido yo el que le dijera eso, seguramente me hubiera dicho... ¡Pinche morrata, caño! ¡Ahora me compras todo! No lo puedo creer, debe haber una razón para esto Estuvo bueno filmar ¿Eh? sobre todo cuando aparecen los tres Spider-Man peleando juntos Es verdad, ¿quién imaginaría que los tres Spider-Man eran el mismo Tom Holland de otros universos? Ay, por Dios, no Ya wow. me spoilearon a la verga, espero sea mentira Ahora me gustaría Ojalá. darte este regalo de Navidad adelantado para que siempre me recuerdes Ay no, mi corazoncito Muchas gracias y también te tengo otro regalo. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Ven, vamos, te lo daré en otro lugar más privado. Me siento un poco mal por esto. Tranquila, conmigo te relajarás. Entonces vayamos, ah. que ya estoy muy ansiosa. Yo también estoy ansioso, de veras. <risa> Como la canción, ¿eh? No puede ser. La chorizo me está engañando con otro. No si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Bueno, ya, tranquilo, no llores. Eres un macho, tienes que aceptar la derrota. Así que adelante, perro. Arriba esa cara. Mujeres en este mundo hay muchas, pero. Escúchame bien, baboso. El peor error que cometí es haber aceptado andar contigo. Pero ninguna como mi choricito. <risa> <risa> <risa> no, no, no, no, no, no, qué fachero me veo. Sí, sí. <risa> ¿Eh? <Ay. risa> ¡Es el amante! ¡Puta madre, es hermoso! Haré como que no estoy aquí Sí, bueno, ya les dije que no quiero cambiarme Ay, perdón, eres tú ¿Qué onda, Makoto? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Makoto? ¿Con quién está hablando? ¿Con el vato de School Days? Sí, ando un poquito Ay. ocupado, pero más noche que termine Esto te contaré no sé cómo es todo ¿Eh? Esta noche no se la perdono Será rico y suculento Ay. ¿Qué fue lo que dijo? Nah, no pasa nada, el tipo con el que anda es un pobre diablo, no vale la pena, seguro me elegirá a mí Este hijo de puta ni siquiera me conoce y está hablando mal de mí Nos vemos más tarde ya que termine de cambiarle el aceite al motor No, no lo permitiré, no dejaré que este tipo me robe a mi choricito Voy a pelear por ella, cueste lo que me cueste El único que puede amar con locura a Chizuru Mizuhara, soy yo Es hora de ponerse modo serio Está bien grandote y no sé qué más decir En esta línea Ahí está ¿No? ese perro, quitándome el amor de mi vida Pinche galán de Televisa Que ni se le ocurra hacer un movimiento Estás listo? ¿Eh? No ¡Choriza! ¡No lo hagas! ¡Ay, no, no pete, pibe muy pelotudo ¿Qué, ¡Qué pajero! ¡Kazuya! ¿Qué estás haciendo aquí? Viéndote con estos ojos de pajero Como mi corazón la es música, traicionado de mil maneras ¡No! ¿Qué crees? Lo que pasa es que solo... ¡Uy, disculpa! Deja buscar un optometrista para que me revise los ojos Porque entonces estoy bien pinche ciego Mira, en primera no me grites, pendejo Y en segunda no te pongas de dramático porque no es para tanto ¿Cómo no me voy a emperrar? Si veo que estás engañándome con un tipo sacado de una revista de TV Notas A ver, a ver, a ver En primera no te estoy engañando Y en segunda sí necesito revisarte los ojos, ¿eh? Mira nomás, hasta se te fueron de lado ¡Ay, ah, todavía ¿Qué? te burlas! ¿Por qué, choricito? Ah. ¿Por qué me hiciste esto? Está bien, Kazuya Necesito que me pongas atención a lo que te voy a decir Ya no quiero saberlo Si él te hace más feliz que yo Y tiene una tula del doble del tamaño que yo ah. Entonces te dejaré ser feliz Pero solo quiero que me enfrentes Y me digas la verdad por una vez Está bien, me descubriste, te engañé <risa> ¿Quién es este tipo? ¿Es alguno de los tantos sims que te rentan en tu trabajo? ¿Qué? No eso, él es mi novio Kazuya del que te conté hace tiempo. ¡Exnovio! Porque ahora el que va a cortar esta relación seré yo. Discúlpame, el culpable de toda esta confusión soy yo. Espera, no le tienes que decir nada, yo se lo puedo explicar después. ¿Explicarme? Me llamo Benito Camelo y soy el primo de tu novia, o sea, Chizuru. ¿Qué? ¿El primo? Sí, él es mi primo gay. Pero hace rato los vi muy juntos en el cine y estabas hablando con un tal Makoto diciendo cosas de la chorizo y diciendo que era un pobre pendejo. ¡Ay no! Yo estaba hablando con un amigo vivoreando de mi ex que anda con otro y no me puede olvidar y que seguro esta noche iba a volver a hablarme. Pero también te escuché cuando dijiste que le querías cambiar el aceite al motor de la chizuru. ¡No! Yo dije que le iba a cambiar el aceite a mi carro. Trabajo de mecánico. ¿Y del regalo suculento que le querías dar en un sitio privado? Ay, era un manicure gratis con un pelón <risa> en un spa privado para y para mí. Así bien elegante y todo pagado. ¿Y lo de intentar besarla ahorita que estabas con ella? Ay, asco. Es mi prima, pero no soy del norte. Solo me acerqué a quitarle una lagaña que traía pegada en el ojo. ¡Rayos! Creo que ahora sí quedé. Ahora entiendes por qué no te dije nada, Kazuya. Si te decía que iba a salir con mi primo que vino de visita, sabía que pensarías cosas raras en tu cabeza y te ibas a poner de tóxico. ¿Y pasó? ¿Tóxico? ¿Celoso? Bueno, ya es hora de irme. Tengo que ir a la casa de un amigo a esperar la llamada de mi ex. Y para que sepas, niño Si llegas a terminar con Chizuru Mándame un Whatsapp y platicamos, chico bonito <risa> Eh, búscale, <risa> úscale Estos huevos yeah, ya están puto. cocidos, búscate No entiendo nada, ay, me sentaré aquí Tráigame una coca Nos vemos, prima ¿Qué coca? ¿Qué No puedo creer que pensaras que te estaba engañando con otro Perdóname, otra vez la cagué Pero pudiste haberme dicho la verdad No tenías por qué mentirme Es cierto, tienes razón, debí haberte lo dicho Sé que soy un pendejo a veces Pero si no te quisiera de verdad No te hubiera seguido todo el día Me estuviste espiando todo este tiempo, acosador si Te encontré de casualidad No me funes, por favor Ah, la puta... <risa> La verdad es que me dolió mucho pensar que después de aceptar ser mi novia, tal vez no fuera lo que esperabas Y aunque eso hubiera sido así, estoy seguro que mi corazón te hubiera seguido queriendo a pesar de eso Siempre late cada que te ve, cada segundo, cada minuto Y pienso que me puede dar un ataque cardia de tanto estar pensando en ti Y si llegaste a mi vida por una razón, esa razón es porque te amo, te amo Chizuru Bueno, bueno ya, no te pongas de emo de nuevo, ni vayas a ponerte a llorar otra vez es inevitable, lo lloro dramático, lo tengo de nacimiento. Toma esto. Eh, ¿qué, ¿qué es esto, Chizuru? Te, te compré los audífonos que tanto querías para que puedas jugar en tu PC Gamer con tus amigos y ya no uses esos que compraste a 10 pesos en el tianguis. ¿Por qué, Chorizo? No tenías por qué hacerlo. Cállate y no digas nada, si lo hice fue porque quise, siempre has estado para mí. Me has dado muchas cosas todo este tiempo. Claro, aparte de tu dinero cuando me rentabas, obviamente. Pero ah. ahora quiero darte yo algo como muestra de mi amor. Porque además, no eres el único que ama. Y yo también... ¿Tú también? Yo también... ¡Te amo, Kazuya! <risa> No quisieras llorar güey, estamos en la vía pública Perdóname, es la primera vez que alguien me dice que me ama Eres la <coughs> primera chica que me lo dice directamente Por eso es algo especial Che morra Ay, lo culera, joder. ya lo hizo llorar <coughs> Entonces, ¿estamos bien? Ok Sí, estamos bien ¿Eh? ¿Y si vamos a cochar a mi casa como reconciliación? Ah. ¿No nunca se te va a quitar lo guarro caliente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ah? Ya el pito, ¿eh? se golpito, este Seguro que quieres que me vista así Es un poco vergonzoso ¡Ja! ¡Vergüenza es robar! ¡Mira nada más! Este, tipo colegial eh, ¡Cazuya, ah, Dios mío! Sí que te inspiraste ah, Gracias, gracias Espera, ¿esta cosa está rota? ¡Oh, oh! Te pasaste de lanza, ya valíme! Santa cachucha, con razón me lo regalaron en el seguro ¿Qué se oh, rompió? No voy a decirlo ¿no? <risa> Y así pasaron unos meses Y las cosas no han cambiado mucho Ruca sigue sin poder superarme Y esperando una oportunidad conmigo No importa que me cortaras y me hayas dejado Seguiré luchando por ti hasta el final del manga Porque no tengo dignidad como mujer Serás mío, paja suya, mi amor ¿Ah? La de... a... ¿Y eso mente, sí? La waifu sumi sigue igual de timidita y tierna Aunque cuidado con las calladas Suelen ser las más peligrosas Y si tengo una cita rentada con Kazuya los secuestro, le saco los riñones Y me ¿Bien? compro un iPhone con ese dinero Adiós, waifu sumi No, no se muy ¿no legal No pienses eso, no pienses eso Era broma Me quiere sacar los riñones, qué miedo Y bueno, mi abuela sigue igual de mamona que siempre Recuerda comprarle una crema para las a Kazuya, porque cada que voy a su casa la apestan No se preocupe, ¿Eh? doña Yo me encargo de ese morro apestoso Y cómo olvidar a esa morra que me hizo daño Y me rompió el corazón Mi ex ¿Cuánta ex tiene? ¡De ¿Sí <risa> tu madre por última vez, mami-chan! ¡Cuántos hijos! <risa> y yo, Kazuya pa' Kazuya, Tengo una cita con una personita A la que más adoro, quiero y amo En esta vida ¿Ah? <risa> Hola, mi amor Chizuru Mizuhara alias mi choricito <ríe> querido nombre choricito ay qué serio. fin, ah, ok ah bueno no tiene no, no, no, ni idea que he visto a ver quizá vea las primeras partes como no entienda no mano no ver ah, pero si sí me hizo reír aunque no entendí nada ok Ay, como que ando medio gripado uh, estos días, ¿eh? eh, Ok. Bueno gente, esto ha, ha sido la reacción de hoy. Espero que por lo menos te haya entretenido un poco. Si ha sido dame me gusta, puedes compartir el eh, Suscribirte, compartir el que eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y bueno, si que bueno, si quieren más videos reacciones, puedes suscribirte a este canal. Y bueno. Yo dejar el video original de Eddie Fox abajo en la descripción. Y bueno, yo me despido hasta acá. eso es todo. Soy soy Ultimate. Nos vemos. Bye, chao. Adiós. Bye, bye, bye. ¡Ya no puedo seguir viendo eso!